¿Qué pasa, peritas? Salmo un poquito de revuelo, ¿no? Con, con lo de rane, ¿no? Ahí la sopa como la lía, eh. En fin, bueno, vamos a explicarlo un poquito rápido, acabo de llegar al estudio y hay que, hay que hacer faena y no hay que darle más bomba a esta mierda, pero hay que explicarlo bien, ¿no? Yo no se va a quedar ni mi nombre ni el nombre de Pierce ni el nombre de ningún hermano mío, un buscafama de mierda, ¿sabes? Cuando empezamos todo con un colegio de puta madre, que te conocimos por una amiga y tal en común que tenemos, te trajimos a nuestro bajo, te sacamos de fiesta, te hemos dado lo que has querido, has trabajado con nosotros en el estudio, las horas que has querido los temas que has querido, te has llevado bits, bueno, no sé, no, no, no veo interés a en todo lo que te estoy explicando, a que tú me digas eso de la fama y todo eso. Y nada, pues el tema de Rare, pues... Eh, vamos, Si queréis, vamos bajando, chicos. El tema de Rare, el tema de Rare, está, tú lo sabes perfectamente, que hicimos un grupo, hicimos un grupo de WhatsApp. Marta con Oscar, Oski, Noski, tú y yo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Hicimos el tema, todo bien, estuvimos trabajándolo en nuestro estudio, en mi estudio de mi colega de toda la vida de mastering, estuvimos todas las horas que quisiste. chaval nos abrió las puertas tranquilamente, entonces, ¿qué quieres que te diga? Estuviste de acuerdo, trabajamos lo tuyo, sabes que faltaban unos delays, trabajamos los delays, los pusimos. Le dimos bastante fuerza al tema para que estuviéramos todos de acuerdo y todos de puta madre con el tema. Bueno, dimos el grupo, fuimos hablándolo, sacamos el tema, todo ok. Y a las dos semanas te pegó el volado y de repente estaba mal el tema y querías que lo quitáramos. Nos enredaste un poco entre todos nosotros a ver si habíamos hecho algo mal, nos pusiste un poco en duda poco, todo bien, te rayaste, viniste, viniste, perdón, mira, ha sido una cosa mía, eh, me he rayado un poco, lo siento. El tema puta a mí que me viene a pedir perdón, lo ofrezco a mi casa igualmente, aunque me la haya hecho, porque el perdón hay que, hay que, que... que escogerlo a todas las personas. Vale, el tema ha sido en la red, de puta madre. Y ahora me pones esto en el, en el Twitter, nos, nos tratas de buscar famas, nos dices que, que no. Que no, que sin consentimiento lo hemos subido cuando hemos hecho un grupo de WhatsApp que tú lo sabes, que tú lo puedes tener. Que yo lo tengo en el móvil, que lo tiene toda la gente. Que no creo que haga falta que te lo enseñe porque perfectamente lo sabes. ¿Qué quieres que te diga? Pues lo siento con una patada en el culo, ¿sabes? Ya va a fama cuando estuvimos en el concierto este de Dano y el, el chavalito este que no sé cómo se llamaba. Va. Te discutiste con tu amiga porque lo conocía y tú querías traerlo al estudio a grabar porque como era famoso oh, oh, oh, oh, y claro quiero hacer un tema con él y lo llama Puscafamas. No sé, te puedo decir más cosas, de eh. todas las gilipolletes que has hecho aquí que no vienen a cuento. lo que quieres que te diga para ps pues pues nos has fallado, ¿sabes lo que te digo? Y esto es lo único que te puedo hacer.